Y quisiera empezar para agradecerle al equipo que hizo esto posible. Gracias por el espacio. Gracias a ustedes por su tiempo y su interés. El día de hoy les voy a contar un poco de Okioki Oki y lecciones que he aprendido por ir emprendiendo. Eh, creo que lo primero que tienen que saber es que Okioki Oki empezó por cuatro mejores amigos con pura gana de emprender, teniendo la clase de conversación entre amigos. Y pues nadie sabía qué queríamos hacer. Eh, estuvimos viendo opciones, sabíamos que queríamos un producto y no un servicio eh, y poco a poco fuimos aterrizando la idea, eh, caímos en que queríamos hacer ropa era un producto que no había que producir masivamente y pues decidimos hacer calzonetas eh, obviamente ninguno de nosotros tenía un conocimiento previo de lo que es producir una calzoneta eh, lo que sabíamos era que las comprábamos, que eran cuadradas y que iban impresas entonces, pues nos acercamos a una maquila sin saber nada, a hablar y decir, mira, queremos hacer calzonetas. Eh, nos fueron explicando el proceso de cómo es. Y pues aquí, si se dan cuenta, está nuestra primera muestra. Era muy sencilla, la verdad, era un rectángulo cuadrado. Y a la derecha está nuestra cuarta muestra. Nosotros empezamos a trabajar este proyecto en diciembre de 2019 y lanzamos en febrero del 2020. Aquí puse un par de fotos. En, en esta de aquí abajo, que están estas palabras, pues así les mandábamos las modificaciones nosotros a la maquila. Obviamente no teníamos el lenguaje técnico para explicarle a ellos qué queríamos, entonces literal era decirles, mira, esto hacerlo media pulgada más corta, la bolsa la quiero más larga y así. Si ven arriba, ven un cuaderno con una letra bien fea. Ese era nuestro inventario. Así empezamos en un cuaderno y apuntando quién iba comprando cuál, de qué talla y qué diseño. Eh, del lado derecho, pues nuestras redes sociales, el día que las abrimos, hay que empezar desde cero, eh, es de quitarse ese miedo y decir, bueno, ni modo. Y pues una vez ya teníamos todo eso, pues decidimos lanzar nuestra primera colección. Eran cinco diseños, eh, diez calzonetas por cada diseño. Eh, hicimos 50 realmente porque la maquila nos dijo, miren, lo mínimo que yo les hago son 50. Entonces ya teníamos la meta, sabíamos que 50 calzonetas sí íbamos a poder vender, y pues estos fueron los primeros diseños tuvimos la suerte que una amiga nuestra estaba empezando a tomar fotos entonces nos dijo yo les tomo fotos de las calzonetas ella nos tomó las fotos el logo nos lo hizo otro amigo que estaba aprendiendo a diseñar logos y todo eso entonces nos ayudó con el logo y pues así empezó eh, tirándonos al agua literalmente y lanzamos para Semana Santa del 2020 vendimos las 50 calzonetas y pues después nos como bueno y ahora qué vamos a hacer? Ya teníamos la idea, pues un poco validada, ya sabíamos que a la gente le gustaba, ya estábamos entendiendo un poco más del proceso, nos empezamos a meter un poco más en el diseño y teniendo una conversación dijimos, bueno, necesitamos diseños que realmente representen lo que nosotros queremos y que a la gente le guste el diseño y que no lo compre por buena onda de, ¡ay, voy a ayudar! Entonces, esta fue nuestra segunda temporada. En nuestra segunda temporada salió nuestro diseño más vendido, que es el de los vasos rojos, y pues obviamente hubieron grandes cambios desde la primera temporada a la segunda. La primera temporada no teníamos empaque, entregamos la calzoneta solo así. Ahorita pues ya mandamos a hacer bolsas, eh, ya estábamos metidos en el diseño y obviamente el producto no estaba terminado. Siempre habían modificaciones que había que ir haciendo y pues así empezamos aprendiendo. Luego pues vino la pandemia, no sabíamos qué hacer, no sabíamos si seguir, cerrar o cómo. Hicimos, pues, a hacer TikToks. Estábamos encerrados todos en nuestras casas, no teníamos nada más que hacer. Y, pues, TikTok es una plataforma increíble, es muy grande. Y, pues, aquí están nuestros números. Tenemos 30.000 seguidores, y un montón de views. Y lo que pasó con TikTok es que nosotros estamos acostumbrados a manejar todo en Instagram, que nos mantiene muy local en la ciudad de Guatemala. Pero TikTok no tiene fronteras, se va a donde sea. Y... Pues gracias a TikTok pasó algo muy importante para la empresa. Nos contactaron de México, una, un, una persona de México quería comprar una calzoneta y nos escribía una vez a la semana. Eh, ya tienen calzonetas en México, nosotros obviamente no sabíamos ni cómo mandar una calzoneta a México. Y pues estuvimos hablando con esa persona, después le fue a contar a su papá que mira aquí estas calzonetas, y pues decidieron comprar 50 calzonetas para probar venderlas a ellos allá. Obviamente nosotros no éramos una empresa registrada, no facturábamos, no, no podíamos hacer un envío correcto. Entonces me tocó meter 50 calzonetas en una valija y tirarme a México a ver si eran personas de verdad o no, las que estaban comprando las 50 calzonetas. Eh, fue una conversación muy difícil con mis papás, decirles, miren, me tengo que ir la otra semana a México a dejar 50 calzonetas, era el 20 de diciembre, eh, primer año de COVID, y pues me paré yendo, los paré conociendo eh, son personas muy agradables. Eh, realmente fue una experiencia única que no hubiera vivido si no hubiera emprendido. Y al final del viaje obviamente pues, me paró dando COVID para Navidad. Y, pero todo bien, aprendí varias cosas, conocí a esta gente, conocí Guadalajara. Y pues bueno, ahora actualmente pues, las fotos ya no nos las toma una amiga que está aprendiendo a tomar fotos, ya no las toma una agencia de creación de contenido internacional. Eh, nuestro logo ya no es un logo hecho por alguien de 19 años, ya está creo que perfectamente calculado y pues ahora ya somos una empresa registrada, ya facturamos, ya tenemos diferentes métodos de pago, podemos dar hasta visa cuotas pero una de las inversiones más importantes que hicimos y fue una de las más difíciles fue lanzar nuestra página web yo no estaba muy de acuerdo con la página web, me parecía algo ilógico. En Guate la gente no acostumbra a comprar en una página web. La gente prefiere escribir una cuenta y transferir y ahí está. Pero decidimos eh, invertir en una página web y ha sido de las mejores decisiones que hemos tomado. Eh, las ventas ya no se vende solo una calzoneta por persona, ya se venden dos o tres. Eh, la gente puede pagar con tarjeta, el inventario ya es automatizado. Entonces ya no tenemos que estar con un Excel editando, sino ya todo es un sistema. Y pues ahora les quiero contar un poco de las lecciones que he aprendido por emprender a los 19 años. Creo que primero y lo más importante que les puedo decir es, sepan con quién emprender o si no hagan los solos. Es necesario entender por qué vas a emprender con esas personas y esas personas por qué están emprendiendo. Porque si, por ejemplo, en mi caso éramos cuatro y al principio pues todos teníamos diferentes ideas y todos queríamos cosas diferentes, actualmente ahorita ya solo somos tres pero ya tenemos la idea clara los tres, ya estamos con cuerdos los tres. Y pues es necesario saber con quién vas a emprender, saber qué quiere esa persona, saber qué va a lograr, saber qué sabe hacer. Y también es muy importante, si van a emprender con amigos, eh, saber mantener un balance entre la relación personal y la relación laboral. Obviamente van a haber problemas y todos nos dicen, sí, pero es que es más fácil resolverlo entre amigos. Pero llega un momento en el que lo dejas de ver con esos ojos, es necesario mantener ese balance y dejarlo claro. Nosotros, en nuestro caso, desde el primer día que empezamos, dijimos, bueno, primero va nuestra amistad, después va esto. Firmamos un contrato entre los cuatro y ahí se quedó, y el día de hoy ahí sigue el contrato. Otra cosa que les quería decir es la incertidumbre. Obviamente, a todos nos hacen esas preguntas, ¿qué pasa si no funciona? ¿qué pasa si a la gente no le gusta? ¿qué pasa si está mal el precio? Eso siempre va a estar, nunca se a ningún lado. Eh, es aprender a lidiar en o sea, trabajar en ella, aceptarla y vivir con ella. El emprendedor siempre va a estar en incertidumbre. Lo único cierto es que siempre va a haber incertidumbre. Luego, pues la pasión. Yo creo que todos hemos escuchado la clásica frase si trabajas en lo que te gusta, no lo vas a sentir como trabajo. En mi caso, estoy de acuerdo con esa frase, pero en mi caso el problema es yo no sabía qué era lo que me gustaba. Yo trabajé en talleres de carros, eh, cocinas, vendí, trabajé en todos lados. Y no es que no me gustara, solo no me encantaba y decía yo a esto me voy a dedicar. Y creo que es un problema que nos puede pasar a todos, no encontrar algo que nos apasione y decir a esto lo voy a dedicar el resto de mi vida. Y llegué a la conclusión que la mejor manera de saber qué es lo que le gusta a uno y cuál es el llamado verdadero de uno es ir probando todo. Eh, realmente yo no sé cómo paré haciendo calzonetas a los 19 años, pero por ir probando y me di cuenta que me gusta y poco a poco uno se va metiendo y probando y es parte del proceso. Es ir aprendiendo, equivocándose. Luego, también les quería decir, no tiene nada de malo pedir ayuda. Es lo mejor que pueden hacer. Siempre va a haber alguien que va a saber más de un tema, siempre va a haber un experto. No tiene nada de malo pedir ayuda. Nosotros hemos recibido ayuda de finanzas, marketing todo tipo de ayuda. Nuestras mamás nos ayudan a escoger los diseños de las calzonetas. O sea, no tiene absolutamente nada de malo. Sáquense ese miedo de estar pidiendo ayuda, de verdad. Y aparte, es 2022, todo está en Internet. Si quieren aprender a hacer algo, yo qué sé, quieren aprender a hacer macramé, se pueden meter en Internet, buscan y están en, un, en media hora, están en un Zoom, una persona de España enseñándoles a hacer eso. No tiene nada difícil pedir ayuda. Luego, pues, nunca dejar de aprender. Eh, es imposible saberlo todo. Y obviamente, pues, es más difícil aprender las cosas de un día para el otro. Eh, la mejor manera de aprender es equivocarse y darse cuenta por qué falló esa cosa. Eh, todos los errores llevan un aprendizaje detrás. Entre más rápido nos demos cuenta de eso, mejor vamos a vivir. Es imposible que alguien sea perfecto y nunca se equivoque. Pero la persona perfecta para mí es la persona que reconoce sus errores y los cambia. Y, pues, eso es todo lo que les vine a contar hoy. Muchas gracias por su tiempo. Primero vamos a pasarles un pequeño video para dar, entrarlos en contexto de lo que es Emprende EmprendeKids, que es lo que vamos a estar hablando el día de hoy. Soy Sofi, ella es Ruby, les vamos a estar presentando qué es Emprende Kids, cómo inició, eh, cómo inició nuestra sociedad también. Eh, entonces, para empezar a adelantarles un poquito, Emprende Kids es una, eh, es una empresa que se dedica a fomentar el emprendimiento en niños de 7 a 14 años. ¿Por qué el emprendimiento en niños? Miren ustedes, ahorita estamos siendo emprendedores y ya somos adultos. Porque el emprendimiento no se trata solamente de eh, iniciar un negocio, ganar dinero, sino como mencionaron justamente aquí, es todo lo que se aprende con ello. Y son habilidades que los niños necesitan aprender desde que son pequeños. Todo el tema de liderazgo, todo el tema de trabajo en equipo... Todo el tema de eh, apasionarse por algo, enfocarse y dar el máximo esfuerzo es algo que tendríamos que aprender desde que somos pequeños. Entonces, esa es la misión que nosotros queríamos hacer y a través de diversas actividades queremos justamente fomentar estas habilidades en niños de 7 a 14 años por el momento. Pero entonces, ¿cómo inició todo? Bueno, nosotros... Eh, con Rubí realmente nos conocimos aquí en la U, mientras estábamos eh, estudiando la carrera de emprendimiento, pero más específico nos conocimos porque cuando abrieron el campus en, en la sede de Madrid, nosotros en Emprendimiento nos dieron la oportunidad de ir eh, un par de meses para conocerla, para sacar algunas clases allá con algunos maestros de ella y necesitábamos encontrar eh, roomies ¿verdad? para vivir. Y casualmente las dos íbamos a ir, nos conocimos junto con otras dos amigas y dijimos, bueno, eh, vamos, ahí nos conocimos, nos hicimos amigas y todo. Cuando regresamos a Guate, ya después de dos meses de estar viviendo con alguien, si ustedes han tenido la oportunidad, saben de que los, los lazos que se crean y todo son bastante fuertes. Entonces, eh, fui, nos hicimos bastante amigas y nos metimos en varias clases juntas. Entonces, justamente en una de las clases, en la clase de, de Innovation con Fernando Franco, si lo conocen, eh, nos puso un… Fernando tiene esta característica en que sus clases nos hace hacer cosas reales. La verdad es que fueron de las mejores clases que saqué aquí en la U porque los proyectos era de aprovecharlos para poner en práctica las ideas que nosotros ya teníamos en su momento. Entonces, justamente con, con otros eh, amigos eh, nos juntamos para hacer el proyecto juntos y nació la idea de Emprende Kids. ¿Cómo nació? Porque uno de nuestros compañeros dijo justamente ¡Ay! A mi hermanita le encanta eh, vender pulseras de chiquito. Entonces, todos empezamos a pensar ¡Ay! Yo cuando era pequeño también me gustaba vender esto en el colegio y lo llevaba mis dulces que, que traían y los vendía en el colegio y no sé quién nada. Ah, yo también vendía... Eh, vendía pulseras, yo también vendía esto, vendía lo otro. Entonces, de ahí salió la idea, ay, hagamos un mercadito directamente para niños. Así como miran que hay mercaditos en muchos lugares para emprendedores que están empezando, démosle una oportunidad para estos niños que a veces incluso les prohíben en los colegios llevar sus cosas para vender, ver eh, un espacio para que puedan venderlo. Hicimos el primer mercadito, nos fue súper bien en la clase, éramos seis personas en ese momento en nuestro grupo, eh, ganamos incluso un premio por, por la idea más creativa e innovadora dentro de la clase y súper bien. Entonces, después de eso dijimos, bueno, ¿y, ¿y ahora qué hacemos verdad, con este proyecto que nos fue tan bien? Bueno, comenzamos entonces con todos los markets que les había comentado. Yo No sé si ustedes alguna vez han ido y han participado en un Saúl Market o algo así, ¿no? Sí va Era algo así, solo que con niños, y tú mirabas a un niño de 7 años vendiéndote un tomate, y es impresionante la habilidad que tenía el niño de venderte el tomate, y todos se quedaban tan impactados que todos decían, a la gran, hagan más, por favor, yo quiero meter a mis hijos. De hecho, en el primer mercadito que tuvimos, tuvimos una lista de espera de no sé cuántos niños que ya no pudieron entrar porque por tamaño del espacio no se podía. Entonces, pues nada, empezamos a construir nuestra base de datos y ya luego dijimos, bueno, lancémonos al segundo, al tercero, al cuarto y así nos fuimos. Hicimos dos markets en La Noria, uno en Rambla, tres en Parque Las Américas y todo iba de maravilla, teníamos ya una lista de clientes enorme, una lista de espera de mamás que decían, cuando hay el próximo, yo quiero estar ahí. Eh, ¿Y qué pasó? <risa> Viene el 2020, <risa> entonces eso está chistoso porque nosotros estábamos en un market ese día cuando escuchamos a una mamá decir, en el colegio de mi hijo se enfermó alguien de COVID y nosotras, ¡ay oh, no, <risa> fue horrible va, ese día acababa el siguiente día del market fue que cerraron el país, así intenso, entonces... Ya no podíamos continuar con los markets, ¿verdad? Aunque quisiéramos y por lo bien que nos estuviera yendo y todo, no, ya no se podía, no se podían las actividades, centros comerciales cerrados, no podías exponer niños. Entonces dijimos, ¿qué va a pasar? ¿Qué vamos a hacer? Y ahí surgió, <risa> surgió nuestro renacimiento, surgieron nuevas ideas, no nos quedamos y es así, es una clave mucha en cualquier cosa que hagan, no dejen que cualquier problema los bote, sino que usen ese problema para dar el siguiente salto. Y eso fue lo que nosotros hicimos, eh, luego de, del 2020, pandemia y todo lo demás, nos pusimos a pensar, ¿qué vamos a hacer o qué podemos hacer para seguir incentivando el emprendimiento en niños?, a pesar de toda la virtualidad y todo lo que está sucediendo. Y comenzamos a dar talleres y cursos virtuales. Dijimos, hagamos una prueba, lancemos un cursito de Facebook, de cómo vender en Facebook, de cómo vender en Instagram para niños. Y fue bien chistoso porque tuvo muchísima más interacción de la que nosotros creíamos. Luego hasta nos metimos a dar un cursito de TikTok para niños y se volvió viral. O sea, fue intenso lo que pasó. La gente nos comentaba, nos amaban o nos odiaban. Una de las dos, no habían intermedios, pero nos nos sirvió un montón. O sea, hasta el hate nos ayudó para, para que ese, ese curso, pues, fuera un boom. Entonces, pues ya, luego de todo esto, nos dimos cuenta de nuevos temas. Los mismos papás nos iban diciendo, miren, pero ahora quiero, me gustaría, no sé si ustedes nos pueden enseñar de X, Y, Z. Entonces empezamos a, a dar ya temas mucho más profundos que tienen que ver también con el emprendimiento, pero más con el emprendedor y con las actitudes que tiene que tener un emprendedor. Eh, ya más de 300 talleres, cursos virtuales, de todo, eh, temas nuevos. Más de 900 niños, les podría decir, ya tuvimos eh, en un montón de países, México, Colombia, Centroamérica, hasta en Italia. Eh, y nada, fue una experiencia increíble. Incluso nos empezaron a contactar de colegios. Mire, es que yo quisiera capacitar a mis maestras para que puedan dar los cursos tan interactivos como ustedes. Y entonces empezábamos a capacitar maestras. Empezábamos a dar charlas también en colegios, ya en los colegios como cómo cuidarte en redes sociales o cómo vender esto, o incluso cursos de emprendimiento dentro de los colegios y ahí nos fuimos. Bueno y con todo este cambio que pasó en el 2020, esta oportunidad que como dijimos nos dio la virtualidad, de verdad, en los mercaditos no hubiéramos podido conocer a una niña de Italia tan rápido, <risa> o sea, de verdad se inscribía mirábamos los, los cambios de horario para que ella pudiera recibirlos y todo también, pero fue... Eh, un cambio bastante positivo al final que nos, trajo, que nos trajo todo el tema del 2020. Y que gracias a eso entonces en qué se convirtió Emprende Kids hoy. Eh, hoy continúa siendo una organización que se enfoca en promover el emprendimiento en niños, en la, promover las habilidades principalmente que trae el emprendimiento en niños y gracias a todo lo que pasó tenemos una mayor expansión de nuestro portafolio. Eh, queremos enfocarnos justamente en estas habilidades que son las más importantes para nosotras que trae el emprendimiento enseñárselas directamente a niños como mencionamos a través de los talleres, a través de los cursos y de lo que las mamás nos pedían ya no nos quedamos solamente en aprender a vender, aprender a crear nuestra marca sino cómo aprender a manejar nuestro tiempo, si estoy en el colegio y tengo un emprendimiento cómo puedo no descuidar el colegio y continuar con mi emprendimiento que aplica mucho cuando estamos en la universidad y y en toda la vida, ¿verdad? O cómo puedo aprender a trabajar con otras personas, cómo tengo, aprendo a tener mayor iniciativa, cómo aprendo a ser humilde también para poder eh, dar a conocer mejor mis productos, pero también reconocer lo que otras personas me ayudan, lo que otras personas pueden apoyarme. Entonces, gracias a eso tenemos un mayor portafolio de productos que estamos ofreciendo, ya no nos quedamos solo con los mercaditos que teníamos al principio, aunque sí los tenemos todavía porque sigue siendo como nuestro producto insignia. Entonces, tenemos los Emprende Kids Market que ahora gracias a que ya regresamos a estar en temas presenciales los, podemos, los pudimos retomar. Ya con los niños también más preparados para llegar a un mercadito, tenemos cursos y talleres virtuales, workshops ya presenciales, cursos y talleres y charlas ya directamente para colegios u otras academias e incluso asesorías personalizadas para pequeños emprendedores. ¿Y qué impacto hemos tenido con Emprende Kids en los niños que nos han recibido? Si sí encontramos un cambio en los niños, nosotros lo hemos observado, las mamás nos lo han dicho, de esta búsqueda como tener una mayor iniciativa. Para todo lo que hacen, aprender a salir de su zona de confort principalmente, o sea, no es fácil acercarse a una persona, a ofrecer sus productos, a decir todos lo, los valores agregados que puede tener nuestros productos, no es fácil. Una vez se hace eso ya ya estamos en, el, en la zona de confianza y hay que, hay que ir por más, entonces han aprendido también diferentes cosas como a manejar sus finanzas, buscar justamente estos diferenciadores y sí eh, un cambio de actitud que han logrado tener estos niños a través de, de, los de los talleres, de los cursos y de los markets en los que han participado. Incluso como contaba Sofi, o sea, hemos visto cómo niños crecen, porque pues ya, ya llevamos unos cuantos añitos, entonces hemos visto niños que van de marketing en marketing y vas viendo cómo sus habilidades mejoran, su producto mejora, la empresa va creciendo, tenemos historias de éxito de ¿eh? un montón de niños. Eh, bueno que les queríamos comentar también algo, el apoyo que tuvimos de todos los medios de comunicación y esto se nos hizo pues, relevante contárselos porque lo logramos mientras estábamos en la U. Y yo creo que cuando uno está en la U, uno tiende a decir no, es que estamos muy pequeños o estamos muy jóvenes, las empresas no nos toman en serio y ponemos un montón de excusas para en realidad no buscar lo que necesitamos y pues nosotros sí nos lanzamos al agua. Les pudiéramos decir que el primer patrocinador, por así decirlo, la primera persona que nos apoyó fue de hecho alguien que estoqueamos en Instagram. Así estábamos con el proyecto de FER todavía, ni siquiera habíamos terminado la clase. Dijimos: necesitamos ayuda de personas, de más personas, aparte de todo el apoyo que nos da la U. Entonces empezamos a buscar, vimos en Instagram a alguien que era como que encargado de emprendimiento en un montón de lugares y lo empezamos a estoquear, le dimos like a todas sus fotos, así desde abajo, ya se imaginan. Entonces pues llamamos su atención, nos contactó y resultaba que tenía un programa en la radio, nos invitó a su programa a hablar de Emprende Kids y ahí nos fuimos, hemos estado en televisión, radio, prensa, eh, y en un montón de canales, radios y, y lugares, ¿verdad? Entonces, anímense, o sea, láncense al agua, busquen y van a encontrar apoyo seguramente. También hemos encontrado apoyo en marcas, igual desde que estábamos en la U, mandábamos correos, nos acercábamos a nuestros eh, catedráticos a ver si tenían conocidos, aprovechen todo lo que la U les brinda porque de verdad este es el momento ideal para hacerlo y las marcas, hay un montón de marcas que están dispuestas a apoyar proyectos. Nosotros hemos tenido el apoyo de un montón de marcas buenas, grandes y que, y que de verdad se lo toman en serio y que nos dicen, miren, y ¿qué van a hacer ahora? Eh, ¿Cómo los podemos ayudar? ¿Qué más podemos hacer? Y ahí nos hemos ido. Ahora, ¿qué más viene para Emprende Kids? Tenemos muchos planes, pero sobre todo es crecimiento. ¿Cómo vamos a crecer? De diferentes formas. Tenemos nuevos productos, vamos a incrementar nuestro catálogo por medio de ofertas especializadas en instituciones y colegios, eh, que ya estamos en construcción de todo eso. Vamos en búsqueda de nuevas regiones también eh, de forma presencial, porque pues virtual ya las teníamos, dentro de Guatemala y de toda Centroamérica. Y también vamos a desarrollar nuevos temas. Ya estamos hablando también con especialistas de otras categorías y de otros temas para poder implementar nuevos cursos y pues nuevas opciones adentro de Emprende Kids. Entonces, nada, pues esa es nuestra historia. Y como les digo un chat, aprovechen ahorita que están en la U. Cualquier proyecto que les pongan, tómenselo en serio. Miren, nosotros comenzamos siendo seis, terminamos siendo dos. Pero, pero se los juro que cualquier proyecto que ustedes le pongan cariño y que sean consistentes y que continúen con eso, les va a traer buenos frutos. Y gracias. Gracias.